Una de las cosas que a mí no me gustó tanto, y que fue como el primer problema que encontré, bueno, en mi experiencia, fue que... Que tranza bandita, cómo andan, espero que todo chido Hace tiempo, como muchos sabrán, había comprado estos audios Que son de la marca Beats, es el modelo Beats X Varia banda me había estado preguntando como que si estaban chidos o no O que si tenía algún tipo de reseña o algunos comentarios al respecto Entonces voy a aprovechar el transcurso de mi casa del trabajo Para más o menos platicarles las cosillas que sí me latieron Y las cosas que no me latieron Así que pues ánimo en la primera parada y vamos a empezar por las cosas buenas la primera cosa que se me hizo bastante chida de los Vitex tan pronto como los sacas de la caja activas el bluetooth del celular prácticamente ya los tienes emparejados parece como una animación bastante chida como se conectan ya solo le das a aceptar y ya automáticamente los puedes empezar a usar no tienes que batallar como en otros dispositivos que tienes que meterte a la configuración y luego activar el bluetooth seleccionar el dispositivo emparejar y se nada más lo prendes, le aprietas el botón y ya está chido para usarse Vamos por la segunda, pero aquí vamos a otro punto. La segunda cosa que se me hace bastante chida estos audífonos es como el diseño. No sé si se alcanza a apreciar, pero la neta es que se ven bastante chidos, así con los tres puestos. Son ligeros y se ajustan bien a la oreja. A ver, entonces está chido porque puedes como tener, ahora sí que como dice, libertad de movimiento. Y no sé si sales a correr o, o incluso si ya estás patinando y los traes, puedes caer o hacer... No sé, como muchas cosas y la neta es que no se te van a salir de la oreja. Eso se agradece machín, machín, machín. La tercera cosa que se me hace chida de estos audífonos es la batería. Se supone que en el manual dice que tiene una duración de unas 8 horas aproximadamente. Y la verdad es que nunca me he puesto como a medir exactamente cuánto duran. Desde una carga llena hasta que se vacía. Pero más o menos por el uso que yo le doy sí podría decir que son 8 horas. Incluso a veces un poquito más. Porque generalmente los cargo una vez al día. Y duro todo el día con ellos en el trabajo, luego así en la casa. Así. Entonces sí, se podría decir que sí dura unas 8 horas aproximadamente. Lo cual es bastante cómodo. Pues nada, la neta está chido y se agradece. Bueno la cuarta cosa que me gusta de los audífonos Que la neta también se me hace bastante chido Y ya hablando de lo de la autonomía de la batería Que tiene una función de carga rápida Con la cual con 5 minutos de carga Te da hasta 2 horas de uso Entonces igual está chido porque ya me ha pasado Que me tengo que ir de la oficina y están a punto de morirse O de plano se descargaron Los conecto y en 5 minutos ya me puedo ir No sé en la bici hasta la casa Y no tengo el problema de que se descargaron y O sea se cargan muy rápido En 5 minutos tienes sí, 2 horas de carga Lo cual está bastante perro la neta otra cosa bastante chida de estos audífonos es la calidad del sonido que tienen y la cancelación del ruido. En los impuestos es difícil escuchar lo que está a mi alrededor, incluso siento que estoy hablando muy fuerte porque como que tu voz es como la vibración lo que escuchas, entonces... Al principio es como un poquito confuso porque en serio te sientes como encerrado en una cabina No escuchas completamente nada de lo que está afuera Eso hace que todo el sonido se escuche muy nítido Y pues la neta es que se escucha bastante fuerte, lo cual está chido Solo he tenido chance de calar los audífonos en dispositivos de Apple En iPhone, en mi iPad y en la computadora del trabajo Por ahí algunos usuarios me han comentado que ellos los tienen Pero los usan con Android, entonces tienen como dos volúmenes por así decirlo, los del dispositivo, más los de los audífonos, igual la neta está bastante chido porque si así normal se escuchan bastante fuerte, si tienes como combinado los volúmenes, supongo que se debe pues, escuchar, pues muchísimo más chingón otra cosa que se me hace chida creo que es el número 6 a lo mejor pasa un poco desapercibido pero está bastante chido para mí porque pues tengo iphone para cargar los audífonos se utiliza el mismo cable lightning del iphone entonces está chido porque pues no tienes que andar cargando un cable por cada dispositivo que necesites cargar simplemente con tu mismo cable del celular pues ahí lo cargas es muy práctico y te agradece que tengas esa posibilidad y sin duda, el número 7 de las cosas que se me hacen chidas de estos audífonos, pues te olvidas de andar ligado con cables, ¿no? Lo cual la neta no lo aprecias cuando toda la vida has usado audífonos con cable, pero la verdad es que en el momento en el que empiezas a usar unos Bluetooth, ya es muy difícil que primera opción sea volver a comprar unos audífonos normales con cable. Creo que ya te quedas como con esa comodidad y después es muy difícil como volver a aceptar el hecho de tener que estar conectado a los cables. Está bastante chido poder estar en tu oficina, oyendo música en la computadora y parar a tomar agua agarrar café lo que sea sin tener que preocuparte de estar desconectando el cable y ese pedo entonces es una de las cosas que más se agradece pero tienes que pagar por ello al final del día te olvidas de los cables pero te atas a tener siempre cargada tu batería entonces unas cosas por otras y pues no se puede tener todo en la vida pero pues bueno, ahora vamos con las cosas malas No todo es mil sobrepuelas Una de las cosas que a mí no me gustó tanto Que fue como el primer problema que encontré Bueno, en mi experiencia Fue que justo acababa de enlazar los bits con el celular Y me chingón, ¿no? Pero al momento de quererlo emparejar con la computadora del trabajo Fue un poco problemático No sabía por qué Si en el celular había sido tan fácil Acá tendría que tener algún problema Después investigando en internet Me di cuenta que había como un bug o algo así Y encontré en un foro que era necesario desenlazar los audífonos de todos los dispositivos que se hubieran enlazado y luego volver a empezar el proceso con la iMac, lo cual me pareció como algo, pues algo ridículo porque pues si ya estaban enlazados y se supone que estos audífonos al sincronizarlos con un dispositivo, si ese dispositivo está ligado a una cuenta de iCloud, todos los dispositivos ya están automáticamente como enlazados a esos audífonos, la verdad es que a mí no me pareció que fuera tan así tan fácil, pero bueno fue como la primera cosa que me pasó, al final de si sí los pude seguir usando y ya no he tenido ningún problema, pero sí como que ya al inicio fue como, wey, cómo es que en el celular fue tan fácil y acá no fue tanto, no los pude enlazar, pero fuera de eso todo chido. Otra cosa que tampoco me gustó tanto y es al día de hoy sigo batallando, no los puedo usar para editar en cuanto abro Premiere o un programa de edición, el audio se empieza a escuchar como con interferencia o incluso a veces ni siquiera se escucha el audio en los audífonos más bien en las bocinas del dispositivo, en este caso la computadora. Incluso me pasó hace un par de semanas con un cliente, bueno tenía una, una videoconferencia con él, yo esperaba usar los audífonos pero a la hora de abrir el programa para la conferencia Como que también me pasó lo del audio Entonces como que era un pedo Otra cosa que también saca de onda Es que tiene los controles de audio del lado opuesto A los audífonos normales Estos los tienen del lado izquierdo Y los audífonos de cable normales del iPhone Lo tienen del lado derecho Entonces al inicio sí es como que te saca un poquito de pedo Pero luego ya te acostumbras O sea no es como algo grave Pero al inicio sí es como que siempre buscas los controles de un lado Pero pues están del otro Entonces como que en lo que te acostumbras es poquito como un poquillo molesto, te saca de onda y también una de las cosas que como que siento que le falta un poquillo de calidad es como en esta pieza de aquí o sea lo que ajusta aquí en la oreja si se fijan tiene como esta gomita o sea igual está chido que ajuste y todo pero Siento que no llevo como tanto tiempo con ellos y pues esta pieza está empezando como a deteriorarse y parece que se va a romper, entonces no sé si esta pieza la pueda conseguir como en alguna tienda o la refacción o algo así o si aplique como algún tipo de garantía porque si sí los audífonos funcionan bien, solo es esta parte de aquí La neta es que si se rompe y no la puedo conseguir va a ser un poquillo molesto tener que usar los audífonos sin esta pieza porque ya no se va a ajustar eh, pues totalmente chido como normalmente lo haría Pero fuera de eso pues la neta es que están bastante chidos eh, funcionan bien y en relación precio calidad pues sí creo que pues sí sí valen lo que pagas por ellos no, no tengo ningún pedo con eso como todo hay cosas buenas y hay cosas malas así que pues no sé si tú tienes los audífonos y por ahí crees que se me pasó alguna cosa o quieres comentar algo al respecto pues déjalo aquí en la caja de comentarios pues está todo chido siempre ahí les contesto a la banda hasta pues aquí lo vamos a dejar y pues ya sabes si te gustó el video dale like compártelo ahí con la banda no olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón que está aquí abajo un así y nos vemos en otro vídeo y recuerden que los campeones no usan drogas.